es un ente que tiene que ver con nuestra, con nuestra situación cotidiana, es el teletrabajo. O sea, cuando iniciamos la, el proceso de laburo en casa, producto de la pandemia, el mismo gobierno decía que era una nueva forma de organización laboral y que vino para quedarse. No fue un evento nuestro. De hecho, los sindicatos decía, bueno, queremos a los trabajadores en los puestos de laburo, hagan ah, que los edificios sean más grandes, que circule el aire, no se muy bien no podemos perder la vinculación Ahora la realidad es que la organización familiar empezó a transitar de una manera totalmente distinta y cientos y miles de compañeras y compañeros necesitan del teletrabajo sostenerlo como forma de organización con una infinidad de, de, de, de excusas que son todas reales y que son sensibles y son completas. pero hay una primera que es el Estado hoy no está preparado para recibirlo más de ser lo que nos parece a cada uno de nosotras y nosotros. Tenemos cientos de compañeros y compañeras que no tienen un lugar donde sentarse, no tienen una computadora donde trabajar, no tienen una tarea donde poder ejecutarla, y sí tienen todo eso organizado de su lugar de laburo, de su casa, que más allá que te desordenan tu vida, porque vos hoy para volver a trabajar, si no tenés que te entender una mano en, en casa porque no tenés una familia que pueda estar atrás tenés que pagar a alguien que se ocupe de tu vida, tu pibe que lo vaya a buscar a la escuela tenés que pagar el micro para que lo lleve y para que lo traiga no es como una cuestión ahí que es muy grave y lo otro es que tampoco nos va a estar en casa vos en casa ocupabas o en la cocina ocupabas eh, la cocina comedor, depende de donde usted o la pieza donde uno vive eh, los pies la cabeza dando una vuelta y nosotros laburando en la computadora ¿no? haciendo la comida o sea, como una cuestión así realmente eh, brutal pero que logramos organizarnos en esa situación y que lo que había que hacer ahora era reglamentarla y lo que hay que hacer era reglamentarla nosotros no renunciamos a esa pelea porque además no solamente no renunciamos sino que el gobierno no pudo aplicarla. porque a pesar de todos los dictámenes que han sacado para la vuelta al trabajo no está pasando en la mayoría de los ministerios en la mayoría de los ministerios tiene una situación de trabajo de dos por tres o de tres por dos pero no se logró todavía el 100% de la vuelta porque no se puede ejecutar. Es imposible materializarlo porque no hay razones lógicas para hacerlo y porque además no hay estructura que lo sostenga. Y entonces, ahí es donde nosotros seguimos discutiendo, pues, bueno, la presencialidad del 100%, volver al trabajo del 100%, implica un 20% de tu salario de inversión para ir a trabajar. 20%. Solo para ir al laburo. Un montón de guita. Si además tienes que agarrar toda tu desorganización familiar, es mucha más plata. ¿Quién se hace cargo de eso? No, en este momento no se pueden hacer más. Bueno, entonces hay una pelea para seguir dando Porque nosotros lo que no podemos hacer justamente es acomodarnos a los caprichos institucionales que se han planteado por presión de la derecha, porque la verdad no hay, ni, no hay ninguna necesidad, pero no hay ninguna necesidad de que hoy se nos esté hostigando para la vuelta al trabajo en estas condiciones. Sobre todo cuando hay una torpeza que este Gobierno es rehén de su propio interno y lo peor es que han paralizado la mayoría de los ministerios porque cada uno de nosotras y de nosotros hoy en muchos lugares no tenemos funciones porque ellos no pueden ponerse de acuerdo en cómo ejecutar los presupuestos o cómo liberar las partidas de guita para que eso pase. No estoy diciendo cualquier cosa. ¿eh? Nosotros hoy tenemos fabricaciones militares paradas porque no podemos comprar las máquinas para destruir los chalecos antibalas porque... Quien conduce fabricaciones militares no es de la banda política del que tiene que firmar la compra de, los de la máquina para destruir los chalecos. Entonces tenemos 2.000 laburantes sin tareas en la fábrica esperando que alguien ponga el gancho. Nosotros tenemos un problema, en nuestras compañeras y compañeros en, en los ministerios donde tenemos territorialidad están sin funciones porque también delegaron esas funciones a muchas de las organizaciones sociales y no supieron cómo reconstituirla o cómo repensar la tarea de nuestros compañeros y compañeras en el territorio. Y hoy están en una situación de indefinición política respecto de que el Estado, por la emergencia sanitaria que se está viviendo, tuvo que tomar otras actitudes respecto de cómo llevar la política pública desplazando el rol de los empleados y de las empleadas públicas. Entonces, hay una torpeza misma que tiene el propio gobierno, donde no pueden ellos, ellos ponerse de acuerdo en cómo llevar adelante la situación cotidiana en ninguno de los ámbitos de la URO. No hay un solo lugar del Estado en donde se esté trabajando en armonía política con lo que se tiene que ejecutar para que vos puedas tener garantizado tu derecho como trabajador trabajadora. Y lo peor, que nosotros y nosotras podamos garantizarle los derechos a la población a la que asistimos todos los días, porque es parte de lo que discutimos, puede ser el rol del empleado público que vos sos el garante de derecho de toda la comunidad. Bueno, estamos atrapados en ese momento histórico, estamos en esas discusiones que son realmente muy fuertes, que son de mucha tensión, en un gobierno que está muy débil, y que nosotros no queremos aportar a la debilidad, sino que queremos aportar a la fortaleza, porque si superamos esta primera etapa que tenemos hoy de crisis política, vamos camino a una nueva etapa que es de una disputa a todo o nada en el 23 contra la estructura de la derecha. Y nosotros, y nosotros sabemos que si hubiera un traspié político, ellos en tres meses van a terminar de hacer lo que no pudieron hacer durante los cinco o los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Y en ese contexto donde nosotros decimos que en esta casa, en esta casa, tiene que ganar la lista Violeta Verde y Dalga, porque nosotros necesitamos lo mejor de los mejores pueblos políticos para poder dar la primera gente de Dalga la el que viene. Y nosotros necesitamos justamente, que estamos buscando puedan interpretar lo decimos mucha responsabilidad, no por la gestión que hay hoy porque nosotros necesitamos sí si o si, que hay una sintonía entre esta casa, entre la defensa de los puestos de trabajo de esta casa y la capital federal porque nosotros no vamos a escondernos nosotros no vamos a especular nosotros no nos vamos a quedar en casa viendo que todo se derrumbe entonces estamos de los mejores compañeros y las compañeras para esta etapa y en eso les pedimos a ustedes, a cada uno de ustedes que sean multiplicadores de esta elección que cada uno de ustedes asuma esa responsabilidad nosotros no podemos delegar en el cuerpo de delegados todo lo que hay que hacer. Cada una, cada uno de ustedes que paga una cuota sindical, que eligieron el sindicato, se lo tienen que apropiar como herramienta. Y ustedes también tienen que militar esta elección. Y ese día tienen que hacer todo lo posible para que esta casa se movilice del primero al último de los afiliados y las desafiliadas, porque lo que hay que validar es esta idea, es este proyecto sindical en esta casa que merece ser repensado, que merece ser. de lógica, de articulación, de sentido común. Porque cuando discuten la ideología de los sindicatos, nos corren a nosotros por la identidad del peronismo. No nos corren por otro lugar. Porque parece que los únicos que pueden hacer política sindical son los compañeros del o los compañeros que tienen autonomía política. No, los sindicatos se fortalecieron con el peronista. Los sindicatos vinieron a tener... en un lugar totalmente importante para todo el movimiento negro que fue el lugar del protagonismo y ese protagonismo es que hay que levantar no porque los sindicatos sean de Perón los sindicatos son de las compañeras y de los compañeros pero lo que no hay que dejar de hacer es ideologizarlo. hay que ideologizarlo. no hay que tener miedo porque la derecha puede tranquilamente venir a cuestionarnos o la izquierda puede ir tranquilamente a cuestionarnos saben qué? la izquierda somos nosotros porque fuimos los que nos plantamos Que lucha por los compañeros, no se junta con caceroleros que quieren volver a los noventa...